¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tieno Spanish y el día de hoy hablaremos un poco de los rumores del iPhone 15. Así que sin más, comencemos. Una de las cosas que podemos destacar del próximo iPhone del iPhone 15 es que posiblemente va a tener en este caso la misma tendencia de la serie 14. Posiblemente cuatro tamaños. El tamaño normal, el tamaño plus, eh, vamos a tener quizás un modelo Pro y posiblemente un modelo Pro Max Es lo más probable, sin embargo, recuerden que esto es un rumor Es decir, esto podría variar No sé, que de pronto Apple decida simplemente eliminar el modelo Plus Que no creo, pero bueno, eso va a depender de las ventas y de la decisión que tome Apple De aquí a cuando salga, obviamente, el iPhone 15 Pero muy probablemente el modelo normal, okay, los modelos básicos del iPhone 15 Mantienen una pantalla de 60 Hz Y una tasa de refresco de 60 Hz Mientras que quizás los modelos más top Los iPhone 15 Pro, 15 Ultra o como lo quieras llamar Quizás cuenten ya con una pantalla Con una tasa de refresco de 120 Hz Ahora si nos vamos al lado de la cámara Recuerden que Apple cada vez aumenta el tamaño del lente de la cámara En los modelos más nuevos Entonces... Probablemente el tamaño en los nuevos lentes del iPhone 15 van a ser un poco más grandes Y obviamente va a tener una mejor calidad fotográfica a los modelos que ya tenemos en los modelos 14 Esto es inminente, o sea, esto pasa cada año Ahora, muchas personas esperan eh, lo que viene siendo el puerto USB tipo C en los nuevos modelos de iPhone. ¿Por qué? Porque quizás en estos modelos de iPhone 15 Posiblemente, bueno, eh, no sé, tengamos la posibilidad de implementar eh, Otros modelos, otras marcas de cables de USB tipo C eh, Bueno, en estos dispositivos Entonces si nosotros tenemos un dispositivo de Apple que ya existen eh, Dispositivos de Apple que cuentan con esta tecnología Pues utilizar estos mismos cables también para cargar nuestro iPhone Ahora, una de las cosas que a mí me gustaría destacar y resaltar en el tema del iPhone 15, ¿ok? Es el tema del procesador. Recuerden que muy probablemente los chips, ¿ok? El procesador que integre los nuevos modelos de iPhone 15 van a ser el A17 Bionic de Apple. Y bueno, si hablamos de los botones del iPhone, ¿ok? De los iPhone 15, hay cosas que me llaman la atención. Primero, supuestamente vamos a tener un solo botón de volumen, va a ser un botón único en donde vamos a poder ajustar el volumen, ya sea para subir o para bajar el volumen del audio de iPhone, pero solamente uno, posiblemente sea capacitivo, realmente no sé qué tan cierto sea esto porque no me imagino cómo vamos a poder controlar el volumen con un solo botón y asimismo piensan supuestamente eliminar lo que viene siendo el interruptor de silencio que ha estado en los iPhone por mucho tiempo. Aquí yo tengo un iPhone 6S y justo por acá este botoncito que casi ni se ve es el botón de silencio. Este botón de silencio es como un switch, entonces simplemente lo podemos eh, pues llevar a un lado o al otro si queremos activar el silencio o no. Y supuestamente... Este botón lo piensan desaparecer en el iPhone 15. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría hablarles del precio porque algo que me llama la atención es que Apple tenía la costumbre de tener los modelos más pro de los iPhone por un precio máximo de $1,000. Al menos era la costumbre hasta el iPhone 10. Ahora el iPhone 14, el modelo más pro, lo podemos encontrar por un precio de $1,000. 400 dólares casi 1400 dólares entonces es un aumento de 400 dólares que quizás para muchos o para la mayoría de Estados Unidos quizás no signifique nada porque pues al fin y al cabo el que quiera y el que pueda lo paga pero sí es cierto que para otras personas puede que de pronto les cueste un poco más comprar el equipo, porque hay una subida de precios, sobre todo si nos encontramos en Latinoamérica, donde los precios son aún más costosos de los regulares. Y yo el video se los dejo hasta acá. No olviden apoyarnos con un like, o me gusta, y los invito a que se suscriban a nuestro canal Tineser Es Soy Carlos Vallejo del canal de Tinesier, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.